Muchas veces nos piden cinco minutos para poder eh, hablar con nosotras o, o estar un ratito acompañado y es que no disponemos ni de ese tiempo ni de nada. Y están los pobres, pues eso, descubrimos lo, lo justo, lo, lo esencial, la comida, el aseo y poco más.